considerar otra forma de calcular eh, porcentajes aplicándolos a, un, eh, a uno de los ítems para hacer cómputo y presupuesta de obras tomando en este caso un ejemplo X cualquiera de eh, ítem hormigón de limpieza. Hemos calculado ya el costo del ítem total a partir de eh, multiplicar por ejemplo, en mano de obra, la cantidad del costo unitario de horas oficiales por la cantidad específica según nuestro proyecto. Eh, para las horas de ayudante, también lo hemos multiplicado por el precio unitario y así hemos obtenido el costo específico de mano de obra de, nuestro, eh, de nuestra obra, de nuestro proyecto. La sumatoria de eh, todos los eh, costos de, del cálculo de horas, nos da el subtotal de mano de obras. Lo mismo hemos hecho al considerar el producto del costo unitario del subítem sub cemento por la cantidad específica del volumen de, nuestro, de nuestra obra o de nuestro proyecto y del ripio común. La cantidad, hemos multiplicado la cantidad de costo unitario por nuestra, eh, nuestra cantidad específica de la obra. Y hemos obtenido el subtotal materiales. El costo total del ítem, entonces, está compuesto por el subtotal de mano de obra más el subtotal de materiales. ¿Cómo vamos a considerar ahora eh, cuánto representa en porcentaje cada uno de estos subtotales? Bueno, en este caso la posibilidad que tenemos, sabiendo todo lo que ya hemos visto en la secuencia anterior, es... Tomar el valor que queremos nosotros saber cuánto representa en el total, en este caso está contenido en la celda de 21, sobre la celda que contiene el 100%, es decir, el valor total del costo del ítem. ¿Sí? Vamos a enter y esto, como ya hemos visto, le aplicamos estilo porcentaje que multiplica por 100 y eh, adhiere el signo porcentual. En este caso nos da que representa un valor del 38,50% en el costo total del ítem, el subítem materiales. Esto significa que el subítem de, de mano de obra representa un 38,50%, es decir, eh, casi casi un 40% del costo total del ítem. ¿Cómo podemos eh, reproducir esta misma, este mismo cálculo para el subtotal de materiales, ¿sí? vamos a hacer uso en este caso de otro recurso, de otra posibilidad que tenemos que es copiar la fórmula, porque el cálculo va a ser similar, lo que va a variar son las cantidades referenciadas a las celdas, que vamos a considerar en este caso el subtotal de materiales. Con botón derecho vamos a dar copiar y posicionándonos al lado del subtotal de materiales, le Vamos a dar botón derecho, en vez de pegar solo, pegado especial. Y en pegado especial se nos abre un cuadro en el que podemos elegir si queremos pegar solamente lo, los textos, eh, los valores numéricos absolutos, las operaciones que se han realizado o cualquier otro de los elementos que puede estar eh, incorporado en la celda. Nosotros vamos a dejar tildada la opción fórmula, lo que nos interesa es copiar la fórmula y pegar la fórmula. Nos da error y esto no es casual. ¿Por qué? Si hacemos doble clic, vamos a ver. La fórmula se ha pegado. ¿Y qué es lo que nos considera? Que en este caso nos ha reemplazado, en vez de pegar la fórmula de lo que tenía al lado, en este caso ha sido reemplazada por E25 que tiene un valor. ¿sí? E25 corresponde al subtotal de materiales. Pero E31 no tiene ningún valor. Si se fijan, la columna E y E31 está en esta posición y no tiene ningún valor, entonces no tiene nada para operar. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué? Porque la lógica con la que funciona el copiado o el arrastrado o el pegado de una fórmula es que arrastra o pega con la misma lógica. Si en esta fórmula original los valores que estaban operados eran la celda de la izquierda y la celda que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares hacia abajo, cuando yo pegue esta fórmula vuelve a hacer lo mismo. Copia el valor de la celda que tiene al lado y el valor de la celda que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares hacia abajo. ¿sí? Esto en este caso no es correcto, porque yo quisiera que este subtotal de materiales siga estando referenciado a este mismo total no a un total diferente que, que puede ser considerado erróneo si tuviera otro valor en esta celda o error porque no hay nada que operar entonces esto se corrige de la siguiente forma le vamos a dar limpiar, eliminar todo darle suprimir previo a copiar la fórmula yo le tengo que indicar a calc que este valor, el de, que contiene el 100%, es decir, el de la celda E27, lo mantenga constante, porque yo quiero copiar y pegar esta fórmula, pero no cambiar el valor del total, que es el mismo 100% para materiales que para mano de obra. Eso lo tengo que hacer desde la fórmula inicial, es decir, entre eh, el, la E, es decir, la dirección que indica la columna y la fila del total, tengo que interponer un signo peso. ¿Sí? Ahora veamos lo que sucede cuando le doy copiar, vengo a esta celda, le digo pegado especial, pegar la fórmula. Se opera el valor, vamos a aplicar estilo porcentaje y vamos a ver que se aplicó. Este valor, el subtotal materiales, representa un 61,50% sobre el total. ¿Y qué total ha considerado? Ha considerado el mismo total, es decir, el mismo 100%, para ambos cálculos.